¿Sabes cuál es tu problema? Sí, pero bueno, a todos los hombres una vez en la vida nos pasa. Pues. ¿De qué hablas? ¿Y de qué hablas tú, mamá? De Matías. Ah, sí, obvio. Yo también estaba hablando de Matías. Bueno, pues, si quieres que regrese, entiéndelo, valóralo, pídele que regrese. Sí, ¿verdad? En cuanto a tu problema, <risa> habla con tu médico. Yo lo haría. Yo creo que esta torta sabría mucho mejor con... Sí, sabritas. ¿Será que Ryan me acaba de leer la mente y entiende español? Ay, chihuahua. Sabritas, la combinación perfecta para tus sándwiches y tortas. En Chedrywi estamos contigo este martes y miércoles. Tomate bola, 6.90 el kilo. Y manzana roja. Ah, por fin llegas. Pasa, querida. Estábamos a punto de cerrar el trato. Ay, me da mucho gusto que has recapacitado por fin. Tú les vas a hacer entender a todos estos distinguidos presentes. Que mi oferta es Winwi. ¿Mm? Yo voto a favor si mi nieto Teo regresa a la empresa. Les voy a dar unos...